semana estaría ingresando al Parlamento los proyectos del de Poder Ejecutivo referidos a la seguridad, digo estarían ingresando porque al día de hoy, hoy es jueves, estamos a las, veamos la hora, seis y media de la tarde, no nos han llegado institucionalmente aún los, los proyectos, eh, yo los tengo aquí porque los ha enviado la Secretaría de Prensa del Partido Colorado que seguramente lo sacó de presidencia de la República. Y, por ejemplo, quiero brevemente dar una opinión respecto al que tiene que ver con la indemnización a las víctimas, que el señor Ministro de Interior ha dicho que es, este de alguna manera, el proyecto que nosotros presentamos en junio del 2011 para resarcir a las víctimas, crear un estatuto de las víctimas, eh, no tenía financiamiento, lo cual eso no es así el de interior conoce nuestro proyecto, está equivocado, porque nuestro proyecto sí plantea una forma de financiamiento que es transponiendo, como ya hemos dicho en alguna oportunidad en este canal, el 20% del rubro publicidad. Pero claro, nosotros no tenemos la iniciativa privativa, la iniciativa privativa la tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, ha mandado, o está mandando, o estaría mandando, estaría ingresando en estas obras este proyecto que lo que busca es justamente crear este Fondo Nacional de indemnización de las Víctimas de Delitos Violentos que lo que hace es a través de un 1% de eh, los seguros tanto de las empresas privadas como del Banco de Seguros establece quiénes son los beneficiarios establece que serían seis bases de eh, prestaciones y contribuciones y este, bueno, las características para, para acceder al mismo creemos que no contradice nuestro proyecto, sino que en algún caso lo, lo complementa, en el caso de la iniciativa que nosotros no tenemos, repito, la tiene el Poder Ejecutivo, por lo tanto el próximo miércoles en la Comisión de Constitución y Códigos estaremos tratando el proyecto de Estatuto de las Víctimas nuestro, que tiene que ver con, no solamente con indemnización, tiene que ver con ayuda psicológica, con atención letrada y también con eh, lo que tiene que ver con la creación de un estatuto de las víctimas y lo que tiene que ver con la justicia restaurativa. Creo que esto que manda el Poder Ejecutivo junto con el proyecto que hemos presentado lo podemos conjuntar, podemos hacer un proyecto y esa es la posición que vamos a llevar el miércoles a la comisión de manera de que salga una buena propuesta que beneficie y que cumpla un vacío que llene un vacío que hoy tiene nuestra sociedad. Esperemos que la semana que viene cuando nos volvamos a comunicar por aquí podamos tener la noticia de que la comisión ya lo votó y que dentro de poco se transformará el ley. Hasta la próxima.